Buenos días, amigos de Ciencia Ergozum. Eh, como establecí en el primer video, eh, la idea es que podamos tener una comunicación permanente entre todos los participantes de la revista, ¿no? Y bueno, afortunadamente ya comenzaron a fluir algunos videos de los autores que han contribuido en, en el número actual y en el anterior. En esta ocasión quiero referirme a la editorial que presentamos en el número en el volumen 26, número 1, marzo-junio de 2019, que ya está en línea plenamente, incluso algunos artículos del número siguiente, como corresponde la publicación en línea. Esta ocasión es muy importante porque tenemos un editorial en el cual presentamos varias cosas que son muy relevantes. La primera es que eh, tenemos ahora un comité, digamos, eh, dividido en tres partes un comité editorial que se encarga de la, del trabajo más directo de redacción, revisión, etc. Tenemos el comité científico integrado por eh, académicos extranjeros que nos piden ahora las buenas prácticas internacionales de las revistas. Y además tenemos un consejo consultivo. ¿no? Ustedes podrán consultar en, en, la, en este editorial de la revista que ya tenemos esta división de los tres... Eh, eh, estos esto tres comités, el comité científico, el comité editorial y el comité de redacción lo cual se, ado, se, a, a, a, se adapta a las reglas que establecen las buenas prácticas. Un segundo aspecto muy importante a resaltar en esta oportunidad es de que con la finalidad de ir apuntando la revista hacia estándares más eh, académicos de difusión científica, la revista adquiere un un formato, digamos, más institucional, mucho más adusto, que va a ser una constante en sus portadas, ¿no? eh, adoptando los colores institucionales de la, eh, de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? con lo cual pretendemos ya en, en adelante tener un formato establecido, balanceado, en términos de diseño gráfico y que esa va a ser una constante para las próximas, eh, los próximos números y, y de la y identificación de la revista. Eh, les comentaba yo que el editorial eh, hace una reflexión profunda de lo que ha sido el resultado eh, múltiple de haber adoptado la estrategia de revista digital. Esto implica muchas cosas que se detallan en, en el editorial. ¿no? El primero es que ahora podemos eh, consultar en línea con cualquier dispositivo electrónico en diversos formatos el contenido completo de los artículos y de toda la revista, lo cual es algo que es una práctica que se está haciendo en las mejores universidades del mundo, en las mejores revistas. El segundo tiene que ver con que eh, en términos de la base de datos de Redalic y de acuerdo con los datos más recientes, eh, que son hasta dos, 2017, eh, tuvimos 661 mil descargas en línea, con lo cual eh, nos ubican en el desil número 1 de redalic que es una, un referente muy importante en toda la región de América Latina, España, Portugal, Brasil. Y estamos con esto en el desil 1 del universo de 1301 revistas, que implica que la descarga, la visibilidad es muy importante. Y la otra eh, que yo quisiera compartir con ustedes es de que, bueno, ya lo habíamos comentado la vez anterior, estamos en, eh, en las principales bases de corriente principal como el Emerging Source, Citation Index, Clarivate Analytics y EBSCO. Y bueno, estamos eh, en diversas bases que ya hemos comentado en otras ocasiones. Y pues, eh, como, como les comenté yo eh, desde el primer video, el video anterior, es que ojalá puedan ustedes consultar esta reflexión que hacemos cada año, a veces cada año y medio, del de récord estadístico de la revista, y con esto tener un, un flujo de comunicación continuo con ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.